Como Membres no me permite exportar las flascas que he subido, estoy utilizando Importo tío para descargarlas. Entro en el curso, editar y abro la primera, el primer nivel. Podría hacerlo desde base de datos también, pero en base de datos está todo ordenado cronológicamente. y yo prefiero tenerlo ordenado por niveles. Cojo el link y creo un nuevo extractor está detrás de un login, meto la página de login, mi usuario y contraseña y esto tarda un rato. Eh, sí. Para vale, los primeros datos que detecta no me sirven de nada, así que los borro. Y creo tres columnas. Escojo la primera y escojo el primer valor, no este, sino esto solamente. Cojo un, un, cojo un valor, cojo otro y ya me detecta los siguientes. Lo mismo para las otras columnas. Ahora ya tengo todos los datos de este primer nivel, pero no tengo los de el resto de niveles. Porque si intento abrirlo aquí, intenta cogerme el valor. No, no puedo clicar. Así que tengo que volver aquí. abro otro nivel. Me voy a URLs adicionales. Y si os fijáis aquí, se me actualizará con los nuevos valores y esto para cada nivel. Cuando ya tenemos entrenado el extractor con todos los niveles, es hora de extraer los datos. Ya tiene de momento un nivel y 83 rows. En total debería, debería haber 425 rows. Te los cargas como Excel o CSV. Y esta... Y esta columna son las urls, no sirven para nada más. Y ya está. Fácil. Puede ser pesado, pero difícil no es.